Hoy vamos a hablar cómo hacer un plato coherente. Es muy importante que si tu guarnición son hidratos de carbono menos favorables, como pasta, arroz o patatas, tomes menos cantidad que si es guarnición más favorable, como vegetales, lechuga, ensalada, verduras. Entonces, si dividimos el plato en tres partes, un tercio del plato va a ser la proteína, carne, pescado, huevo, derivados de la soja, otras proteínas vegetales. Y dos tercios del plato va a ser verdura, ensalada, legumbre. Como decíamos, si vas a tomar pasta, arroz o patata, sería solo un tercio del plato. De esta manera, tus hormonas estarán equilibradas y tu metabolismo se activa. Si quieres más consejos, liga aquí en el link de abajo y nuestros nutricionistas portugueses te ayudarán a cambiar de hábitos.